Ya está corriendo. <coughs> A un minuto, un minuto ahí. Solo tengo tu mirada y clavada en mis ojos Solo tengo topo, voz de estallarme cada día Y ser parte de tus días Ya no puedo plarte nada, no la que otra carcajada no controlo mis palabras y cuando voy a buscarte mi sentido se acelera amor con la luna llena no lo quiero regalarte una canción de amor. Siento que nace una luz Siento tus manos y siento Que eres tú que estás muy cerca No puedo creer que tu amor abrió mi puertas. Una canción de amor De la penumbra siento que nace una luz. tu amor abrió mi puerta. Solo quiero terminar, esa corta melodía, explicándote mi pies, y deseo que de quererte, de poder volver a verte. una canción de amor en la penumbra. Siento que nace una luz, Quiero tus manos y siento que el está muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi cuerpo. Que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puente. Puedo creer que tu amor abrió mi fe.